Aquí estoy haciendo un llamado a todos los creadores y las creadoras de arte que tenemos en el mundo del budismo de habla hispana con la gran tarea de crear una visión colectiva del Dharma o del budismo arraigado en nuestras tierras, tierras latinas e ibéricas. Y creo que Hemos llegado a un punto en el desarrollo del dharma en nuestras comunidades, donde ya podemos empezar a vernos en el camino hacia el despertar, a vernos habiendo llegado, a vernos como realmente practicantes en este camino. Y por lo tanto, hemos llegado a un punto en que tener puras imágenes ajenas con referentes que no nos hablan o donde no nos vemos ahí, se convierte hasta en un pequeño obstáculo para nuestra maduración en este camino. Y por lo tanto, esta, estamos creando y anunciando con este mensaje un premio de arte ecodharma donde todos que crean arte, y todas, pueden aportar y dar y explorar con frescura los significados que el Dharma tiene para nosotros en nuestros contextos. Y al mismo tiempo estamos viviendo el camino en un momento donde la tierra está adolida y el tema quizás más urgente que podemos indicar colectivamente es la crisis ambiental y por lo tanto de ver que el dharma tiene algo que ver aquí que parte de nuestra práctica es la óptica ecológica y este gran momento de responsabilidad universal para atender esta situación y en ese espíritu el premio de arte ecodharma está invitando a a que veamos el dharma sentado asentado en nuestros ecosistemas, en ecosistemas familiares, a todos, todos los diversos ecosistemas de América Latina y de la península ibérica, para poder ver que es allí donde el dharma se lleva a cabo. Y esto es un proceso de apropiarnos del dharma, reconociendo que no estamos inventando cada quien su dharma. Es un fenómeno, un movimiento, un, una experiencia colectiva y compartida y por lo tanto de que hay espacio para múltiples voces y queremos juntos crear la visión. Y al mismo tiempo de reconocer que si miramos cómo el budismo aparece en el arte Fuera de las culturas budistas, principalmente lo vemos en los letreros para los clubs o en anuncios, o solemos ver mucha apropiación cultural de imágenes de budi del budismo. Y esto se refiere a tomar fuera de su contexto símbolos y usarlos para otros propósitos comerciales, ignorando toda... Todos los ancianos y ancianos, toda la tradición que lo generó. Y para asegurar que nuestra apropiación del Dharma no sea este tipo de apropiación cultural, es muy importante que nosotros reconozcamos que la producción de, de una visión ecodharma, una visión latina o ibérica del budismo, se lleva a cabo reconociendo sus fuentes en diálogo con las fuentes no necesariamente siendo ciegamente leal y nada más copiando sino reconociendo que nosotros estamos llevando a cabo nuestra práctica en un contexto muy ampliamente transhistóricamente transculturalmente compartida y por lo tanto honrar estas raíces implica saber algo del lenguaje visual que las generaciones y siglos y milenios previos han utilizado y han usado para expresar lo que es este gran fenómeno compartido, el dharma. Y con este fin he estado dando una serie de clases de arte budista para que conozcamos ¿no? el idioma de los gestos, más o menos en grandes rasgos, cómo se expresa lo que se quiere expresar en este gran lenguaje visual budista. Y para este premio de arte, es, sería un referente importante estas clases de arte que si no las estabas viendo, que se van a encontrar en un curso de arte y pueden ver todos los detalles de esto y de todas las bases para este premio en el material que vamos a compartir para la convocatoria, el enlace después. Y realmente esta es un, un llamado y una convocatoria a todos los y las artistas, a todos que, que tienen su visión y saben expresarlo y compartirlo, de participar en construir y poder vernos en todo lo que es ecodharma, latino o ibérico invitados y invitadas sean gracias